Veamos directamente en Scratch cómo podemos hacer uso de estas instrucciones o bloques de movimiento. Como veíamos, todas esas instrucciones o bloques tienen un color azul y se sitúan en la categoría de movimiento, que es la primera categoría que tenemos disponible dentro de la secuencia de categoría de Scratch. Bien, esas instrucciones nos van a permitir desde mover el objeto a la dirección en la cual esté apuntando. En este caso está apuntando hacia la derecha. Por lo tanto, cada vez que le haga clic a mover 10 pasos, lo que va a hacer es sumarle 10 posiciones al valor que tenga en la X. Para comprender bien cómo podemos mover los objetos, vamos a utilizar, vamos a seleccionar un fondo que nos va a permitir explicar correctamente cómo se sitúan los objetos en Scratch. En Scratch vamos a tener dos ejes de coordenadas formando un plano en dos dimensiones. De esta forma el eje horizontal se va a corresponder con los valores de la X, mientras que el eje vertical se corresponderá con los valores de la Y. Dicha X va a ir desde el valor menos 240 hasta más 240, mientras que la Y irá desde menos 180 hasta 180. De esta forma, el punto justo en el cual se cruzan esos dos ejes será el punto X0, Y0, que se corresponderá justo con la posición central de mi escenario. De esta forma vamos a poder establecer en cualquier momento los valores que yo quiera asignar, tanto a la X como la Y. Una vez posicionado el objeto, vamos a poder utilizar la instrucción de mover. Lo cual va a permitir que mi objeto sume 10 posiciones a la X o bien a la Y en función de la dirección en la cual esté apuntando. Por ejemplo, en este caso está apuntando hacia la derecha. Por lo tanto, al darle mover fíjense que lo que va a realizar es sumarle 10 posiciones a la X. Pero también podría estar mirando en un ángulo de unos 60 grados y de esta forma, cada vez que yo mueva pues se va a ir moviendo tanto en el eje horizontal como en el vertical y por tanto se van a ir actualizando esos valores de X y de Y. Para controlar dicha dirección vamos a poder utilizar las instrucciones de girar tanto en un sentido como en otro, apuntar en dirección, lo cual va a permitir establecer el ángulo en el cual quiero que esté apuntando mi objeto. Apuntar hacia y aquí puede establecer o bien el puntero del ratón o cuando tenga más objetos, irán saliendo en esta lista los distintos objetos para que apunte hacia ellos. Y, por último, vamos a tener también la posibilidad de poder fijar el estilo de rotación que nos va a permitir establecer si queremos que rote de forma completa, solamente que mire de izquierda a derecha o bien que no rote. Esta configuración se puede realizar tanto aquí en este objeto, en las propiedades del objeto como a través de esta instrucción de fijar estilo de rotación. Por otro lado, vamos a poder establecer la posición exacta en la que queremos que nuestro objeto esté en un momento determinado. Así vamos a encontrar instrucciones como IRA. Por ejemplo, podremos establecer IRA la posición aleatoria o puntero del ratón. Si hago clic y se ejecuta, pues miren cómo mi objeto se sitúa cada vez en una posición aleatoria. Vamos a poder también utilizar una instrucción de ir a X y asignarle el valor que yo quiera y allí asignarle el valor también deseado. De esta forma, cuando se ejecute el objeto siempre estará posicionado justo donde yo le haya dicho. Bien, además, también vamos a poder utilizar dos instrucciones que van a permitir movernos a una posición concreta. Por ejemplo, situando el objeto en otra posición. Puedo decirle que se deslice durante un tiempo determinado a esa posición concreta que le había asignado. 0, X y la Y60. De esta forma, cuando haga clic durante un segundo, se irá deslizando. Podemos jugar con este valor para hacer que nuestro objeto vaya mucho más lento. Vamos a posicionar el objeto en otro punto. Por ejemplo, aquí al hacer clic verán cómo se mueve más lento. Bien, además, podemos hacer uso también de ese deslizar, pero yendo a una posición aleatoria o como veíamos antes, en el ir a un puntero del ratón o incluso cuando tengamos otros objetos a otro objeto distinto. Otra serie de instrucciones que van a permitir modificar las coordenadas de mi objeto van a ser sumar o dar valor tanto a la X como a la Y. El dar valor lo que va a permitir es establecer el valor que yo quiera para la X. De esta forma, si yo le doy el valor 0 cada vez que lo ejecute, el objeto se va a venir a la X0 independientemente de la Y que tenga. De igual forma sumar una cantidad a la X, lo que va a permitir es ir incrementando, sumarle al valor que contenga, por ejemplo, ahora tiene 60. Pues cuando ejecuto esta instrucción aquí deberá de costar el 70, deberá de haberse movido 10 posiciones hacia la derecha en el eje X. Lo mismo podremos realizar con el eje Y asignando un valor concreto o bien sumándole distintos valores. Si queremos que nuestro objeto vaya en sentido contrario, tan solo tendremos que sumar menos las posiciones que queramos, por ejemplo, menos 10 posiciones, ven que va bajando en el eje Y. Y, por último, existe una instrucción que nos va a permitir detectar si nuestro objeto está tocando un borde, por ejemplo, justo en este momento. Fíjense que está tocando el borde derecho, con lo cual al hacer clic va a detectar que está tocando un borde y por lo tanto va a cambiar la dirección en vez de 60. Cuando le dé, va a tener la dirección menos 60 y de esta forma hace el efecto de rebote. Para terminar, existen distintas instrucciones que van a contener tanto la posición concreta que tiene mi objeto en X, en Y, como la dirección actual en la cual está apuntando ese objeto. Veamos cómo podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido acerca del movimiento de los objetos en Scratch. Vamos a hacer una práctica que vamos a llamar Move It y en este caso lo que tenemos que hacer es utilizar el evento al presionar la tecla para poder controlar mediante el teclado a un objeto. Por tanto, vamos a tener que hacer uso del evento al presionar una tecla, de manera que podremos seleccionar qué tecla en la que queremos capturar. Por ejemplo, cada vez que presionemos la flecha derecha, vamos a hacer que nuestro objeto se mueva hacia la derecha. Para ello, de las instrucciones de movimiento podríamos utilizar, por ejemplo, una primera instrucción que me permite establecer hacia dónde debe mirar mi objeto y en este caso sería hacia la derecha y posteriormente podemos hacer que se mueva 10 pasos. Si lo comprobamos, vemos que al presionar la flecha derecha nuestro objeto se mueva hacia la derecha. Esta serie de instrucciones podríamos darle botón derecho duplicar, porque fíjense cómo la flecha izquierda va a ser muy parecida a la configuración que teníamos en la derecha. Simplemente, lo único que va a cambiar es que en este caso va a mirar hacia la izquierda. Pero fíjense lo que ocurre en esta ocasión cuando yo presiono la flecha izquierda, fíjense cómo el objeto se ha dado la vuelta y eso está así por el estilo de rotación. Fíjense que el objeto ha rotado desde aquí y ha dado la vuelta hasta mirar para este lado. Esa es la razón por la que el objeto estaba mirando hacia la derecha y ha dado la vuelta para mirar hacia la izquierda. De esta forma, si no queremos que nuestro objeto se dé la vuelta, podríamos o bien establecer el estado de rotación derecha o izquierda. De esta forma llama mirar a la derecha o a la izquierda solamente. O bien podríamos hacer uso de la instrucción que vimos anteriormente de fijar el estilo de rotación izquierda-derecha de manera que al hacer clic en la bandera verde al comenzar la ejecución del juego, pues en este caso se establezca el estilo de rotación. Ahora sí si cuando presiono la derecha o la izquierda voy a controlar mi objeto para que vaya en una o en otra posición.